Perro de Máquina, te voy a ser sincero, ¿Qué? pero Máquina no tiene un buen perro, ya que muchos creen que el perro de Máquina es igual se a los chanardos claro, de el momento de ver a Makima, en su material ¿no? original, ella tiene un perro normal, y que no destaca mucho, y sí, hay ángulos en donde se sí le favorece a su perro, pero son momentos en específicos, ya que la mayoría de las veces, su perro es normal, y si comparamos el perro de Máquina con otros personajes que tienen perros más grandes como el de chun o de 2B, el perro de Máquina se queda chico en comparación, pero en lo que sí nah. destaca Máquina es en lo manipuladora, su personalidad, en su diseño, y en lo bien escrito que está como antagonista. Así que, ¿tú qué opinas del perro de Máquima? ¿Crees que es perfecto como es? ¿O no es la gran cosa? Eso lo puedes dejar en la caja de los comentarios. No, no perfecto. <ríe> Dale like si te gustó el video. Ven, ¿Sí? Eres su objetivo y vienen por tu... ¿Un Youtube spam. Señorita Máquima nos va a hacer un bait. Lo siento, yo estaré muy ocupada con otros cubnos, pero les presentaré al indicado. Ahí está, él se encargará de... Shh. Su nombre... Shh. Silencio, mujer. <tose> Contesten mis preguntas. ¿Qué pensaron cuando murieron sus compañeros? No, pues Pues que las personas mueren. Lol, me encantan. Les voy a romper el culo. Vengi, eres su objetivo. Ah, ya está. Muy <risas> bien.